Un autoclave consiste en una cámara hermética construida en acero inoxidable, de forma cuadrangular o cilíndrica, dispuesta horizontal o verticalmente. La cámara puede estar equipada con solo una puerta para la carga y descarga de materiales. La puerta posee un mecanismo que permite un sellado hermético e impide su apertura durante el proceso. Cuenta con una resistencia para calentar el agua que se deposita para que al subir la temperatura hasta 121 grados Celsius se produzca el vapor necesario para eliminar los microorganismos. Al terminar el proceso de esterilización, el vapor se condensa y cae a un recipiente externo. El material a esterilizar se deposita en canastillas las cuales se pueden remover del autoclave para facilitar la carga y descarga de material. Para esterilizar material en un autoclave vertical con capacidad de dos canastillas, se deben seguir los siguientes pasos. En primer lugar, verificar el nivel de agua en el reservorio. Este debe estar siempre en el límite indicado por el fabricante. Luego, Introducir el material debidamente empacado dentro de las canastillas y llevarlo a la autoclave. Después, girar la puerta hasta que ésta llegue a su tope. Por último se debe programar la autoclave, en el panel se indicará si el nivel de agua es correcto, si no lo es la luz del botón low water estará encendido y no permitirá continuar con el proceso. El programa de la autoclave es de 121 grados celsius durante 15 minutos. El tiempo requerido para la esterilización depende del volumen de los líquidos y el tipo de materiales a esterilizar manteniendo la relación de 1 a 3 litros por 30 minutos. El proceso de esterilización cuenta con las siguientes fases. standby, que significa que la autoclave está lista para iniciar la esterilización. Heating, que señala el aumento de la temperatura. Sterilization, que ocurre al alcanzar la temperatura indicada previamente. En este caso, 121 grados Celsius, a 15 libras de presión. Tras los 15 minutos de esterilización, la autoclave empieza a liberar la presión en su interior, y una vez ha disminuido, el botón de final indica que ha terminado el proceso.